Gracias Catherine, qué gusto saludarte, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, vaya día el de ayer con todos los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y vamos a empezar hablando del tri, de nuestra selección, la mexicana, no pudo otra vez contra Estados Unidos, vuelve a quedarse México cerca, pero no puede derrotar a Estados Unidos, que ya no superó futbolísticamente. Ayer jugando como local en el Estadio Azteca, 0 por 0 el marcador. Y pues la verdad es que México pues, tuvo control del partido por ciertos o grandes lapsos del encuentro. Pero las más claras, hay que decirlo, fueron de Estados Unidos. Y al final el marcador termina 0 por 0. México Solamente con que gane uno de los dos partidos que tiene me parece que le va a alcanzar ya para clasificarse al Mundial, pero futbolísticamente está muy lejos de poder soñar con ese anhelado quinto partido en una Copa del Mundo. Al final la gente terminó reprobando a la selección y piden la salida del Tata Martino. la selección, no fue la nada. ¡Nada! Pues, eh, qué triste que Así estén las cosas en el ambiente cerca de un mundial de fútbol. Y los resultados, aquí los eh, presentamos. Jamaica que empató uno por uno ante Guatemala. También Panamá que empata ante Honduras. Y bueno, pues eh, México tendrá el compromiso el próximo eh, domingo. Ahí Costa Rica que empieza a levantar, que resurge Costa Rica. Uno por cero le pega a Canadá que sigue siendo líder y que ya tiene su lugar asegurado. Y el empate cero por cero entre México y Estados Unidos dentro de la actividad de la CONCACAF. Porque también hubo actividad de repechaje en Europa y vaya resultado la sorpresa. Otra vez Italia se queda fuera de una Copa del Mundo. Los italianos que parecía que se iban a ir a tiempo extra jugando contra Macedonia del Norte... Pierden en el último segundo del partido de esta manera. Una, un final de película, la verdad. El partido lo dominó de principio a Fin Italia. Tuvo innumerables oportunidades de gol, pero no concretó ninguna. Y la única que tuvo Macedonia fue para meter el gol al minuto 92. Y con esto Italia queda fuera de la Copa del Mundo. Macedonia estará jugando contra Portugal por uno de los dos boletos que quedan en Europa. Así quedan los resultados de este repechaje, donde pues el equipo de Gales, con dos golazos de Gareth Bale, le pega dos por uno a Austria, Suecia que le pega uno por cero a República Checa, el triunfo de Portugal, tres goles y ninguno de estos fue de Cristiano Ronaldo, pero bueno CR7 está cerca, a 90 minutos de regresar a una Copa del Mundo, le pegó a Turquía, y ya lo veíamos Italia, que pierde ante Macedonia del Norte y bueno, pues en, en Sudamérica también hubo actividad y este hombre que fue entrenador de los rayados del Monterrey, Diego Alonso, llevó a Uruguay al boleto directo después de que Uruguay llegó a pisar los últimos lugares de la clasificación el día de ayer con polémica, sí, con mucha polémica, derrotó uno por 0 a Perú porque hubo una jugada de un tiro de larga distancia que el portero uruguayo agarra la pelota, es prácticamente evidente que entra con todo y balón a la portería no checaron el bar y simple y sencillamente no quisieron marcar ese gol. Ese gol que clasificaba a Perú y que mandaba a Uruguay fuera de los boletos directos. Pero así las cosas dentro de la Conmebol que se dieron estos resultados. Colombia volvió a ganar y se mantiene con esperanzas para la última jornada. 3 por 0 le pega a Bolivia, Paraguay 3 por 1 Ecuador, Paraguay está fuera Ecuador con todo y la derrota alcanzó, le alcanzó para poder ya tener su boleto directo Brasil, 4 por 0 a Chile, Chile ya también sin posibilidades de mundial, Uruguay 1 por 0 a Perú. Se juega así de esta manera las posiciones Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay tienen boleto directo, nadie los mueve de ahí, entre Perú y Colombia se están jugando el medio boleto del repechaje. Y bueno, pues eh, información de la localidad de la Liga MX en este receso por eh, eh, la, lo que está sucediendo en las eliminatorias. Bueno, pues el Toluca vive un mal momento con Nacho Ambrís. Y esto, vean, una protesta pacífica, pero fueron y hasta le llevaron blanquillos, huevos a, a, al jugador eh, Alexis Canelo del Toluca para pedirle que le pongan más producto de gallina a esta situación. Allá, eres ¿no? Amigos, no. ¿Eres ¿Hacemos comparaciones? Tú dijiste, uno no juega solo y exactamente, tú debes de jalar a tus compañeros para jugar, tú debes de motivarlos, como capitán, los, los debes de jalar, no estás haciendo no estás haciendo, Andrés, nada. No no estás haciendo nada, ni tú ni nadie, no tenemos ni defensa, no tenemos ni portero. Así las cosas, no nada más en los rayados pasan este tipo de situaciones, la gente en Toluca está desesperada con su equipo que termina por no dar el estirón es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día